Buenas tardes amados hermanos Madmin, mi nombre es Janet Andrioli de Madmin, Colombia, eh, estuve muy delicada varios días, me tocó que llamar en varias oportunidades a mi pastor David, los síntomas que sentía fueron que no percibía los olores y los olores fuertes eran los únicos que sentía, los otros no. Um, la boca era amarga, y la comida no me sabía, no, no encontraba sabor a lo que comía, perdí mucho el apetito. Eh, llamé a mi pastor David para que orara por mí, él oró, y cuando él oró, él me dijo, vaya y huela. Y sí, eh, yo fui, olí y ya recuperé el olfato, a las cosas pequeñas, a los olores suaves, recuperé ese olor, la, lo de la comida también, ya estoy comiendo, eh, también me tocó, después lo volví a llamar porque tenía problemas al respirar, cuando me dolía el, el lado izquierdo de mi pecho, cuando respiraba profundamente me daba tos, y lo llamé, le dije um, y siempre él estuvo dispuesto, lo llamé muchísimas veces y cada que él oraba llegaba la sanidad um, la, la última vez que lo llamé fue para lo de mi pecho y ese dolor también se quitó, no, no tengo tos, estoy sana la gloria y la honra es para mi Señor y estar en el espacio espiritual de mi pastor principal es un gran privilegio para mi vida y estoy sana, um, ya estoy bien, ya estoy sana y quería compartir eso con ustedes hermanos, bendiciones y gloria a Dios por ser tan bueno y misericordioso y más en este tiempo tan complicado, bendiciones hermanos